Satepanich cuakoshkon o kimilui, Jesús o askotachi shilwikak wanokihto. Notazín, intona liuwehkuk, iskungueskapantlali mokonezín, wanokon mokonezín o iukima micungueskapantlali, te huacinotkomaktich chikawalistli, ipa noctin talstik pak tlakame, makimakti juolilistiteni nochipa, noctinakinotkimuntlali e mag. Juan Jehnini y Jolilistitleni can sintit no chipa. Ma mitzun nakin sayen tehuacin dios milaukacintli. Ma ma jesucristo nakin tehuatzin otko al titlan. Nehjon mitzun weskapantlali hitichnintlal tikpaktli. Juan Jon jeku hintiketlenot nechumakti manchiwa. Ashan no tachzin. Isnechung weskapantlali y Ikaneca weskapantlalis. Tlenom pie jamu wancin, actohicho aka jamu o in matilti moto o cacin, nakintehuacinot kimom pichpin, itichin tlaltikpaktli wanot necimo magti. O wanot necimo magti, wan jog tlaka matke nik nochitlenot necimo magti hualeo motichzin Nik motlahtolcinot necimo magti, unkinonot ksike Wa Wanjekio ki matke nikin wa lewa musinin Wa ok ni Nehim kake niktehuasin otnečwal titlan Nehi mutlatlah tiemu nacinko inpämpa jehoan mo i in pampanakin pue hitičnintla tikpakli lamu je pampanakin otneči mu makti Ni jehhua mu akasin nočitle Juanes, ¿y qué yo anuncí les huelga Deja pero yo ano como cava ítich Juanes ni no moístik chipahokatátsin, palewi y camochicawalitzin, nákinot nechimo mácti. Juanos con maíi Kansasé, que me tehuátsin Juanes, esquoa con Nakinot ne Chimo Makti, un kim palewi o anamakin jehu anopoliw. nakin jocatka panok para mamuchivat en isquiliw to kitichintiotlahtolamatli. Ashaniani osmonauak cinko, pero kenuk nikahitichintlahtikpaktli in mitzmotlatlahtililia nochenin, nikin niki oscono jehua makpiacan maxikpaktilis ke mehtlene jimpia. Nehon kimakti motlahtolzin wan intlastic pak tla kamekin kokolia nik akmo pu yitich nin intlastic mehneh tli ohkonke mehne amun pu yitich nin intlastic pak ashki monkechti yitich nin intlastic pak tli tlamu yehi ashki mon palewi amu mahuitsikan ima akintlena mokali yehwa nam pu yitich nin intlastic pak tli ohkonke mehne amu impui yitich nin es que monsikantlali dentlahtlakol i kantle milawak, motlactolcín diejo antle milawak. Ohkón qué me tejuo antno te chungualtítlan iti chintlaltikpaktlí. Ohkón eh no ih qué inkin ti tlantiti chintlaltikpaktlí. no nohmas intemactía no yolilis Para oscon no ih qué yehuo amamotemactica monawakcínco, monsikantlali es que dentlahtlakol i kantle pero amon miton en tlatlachtías ni impampa yehuan. tlamo no hijo impampa no y que yehuanik te matiltís dené. Para ohko nochti maí canzase, que me te huátsin notich Juanes mutichsin. Ohko Jehuán no maí toan. Juan ohko intlaltik pactlakameh magniltocakan ni te Macti, tle muistic lente huatzi not necho magti. Para maí cansase. con que me puise. Nes hintich, guante huatzi Y como chivilistino ye juanos con maí cansase. Juanos nechon gualtitlan. Juanit quimontla sotla que meznehit nechon la sotla. Naki not nechimo Niki campa neznitski nuir ki ompa maika noan. Juan noan. taka ningues capantalilis tlente makti, not nechumacti. Nikit nechon tasotla ne pa achtojis cuacayamo nakinit In En pactlacame amo Pero Nehin mitzonishmati. Juanaki not nechimo makti O casica matke nikte not necho Nejon kimatilti ha quedado o anokin Kimatiltis, para Intetlasostalistis, Nitnechon, Pia Lia, maí Intich, Huane Intich Jehuan.